Hola, qué tal familia bienvenidos el día de hoy les comparto bonitas ideas para que te inspire a decorar tu cocina en esta navidad 2022 aquí podrás ver un poco de lo que se estará llevando en esta temporada tan especial la decoración tradicional sigue muy presente también se estará usando elementos naturales tales como la madera ramas verdes y secas También se estará llevando los colores metálicos en los asesores para la cocina, como el cobre, dorado y bronce. Aquí les dejo para que sigan disfrutando del video. Y si te gusta este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir con amigos y familiares. Muchas gracias y bendiciones.